Muy buenas, mi nombre es Natalia, algunos no me conocéis todavía porque es de la última incorporación en el equipo de Eurodiscar. Hoy estoy aquí porque os quiero hablaros de una silla eléctrica plegable, se llama Explorer 4 Plus, es de Apex Medical y la verdad que es una silla bastante llamativa, puesto que ofrece muchas opciones. Empezando porque el ancho son 61 centímetros sería una silla bastante accesible a la hora de interior, para casas también. Tiene opciones bastante abatibles, por ejemplo, tenemos el reposabrazo, ambos, inclusive hacia atrás, en negativo, para la hora del plegado. Igualmente hablaríamos del respaldo, pulsando ambos lados estos pulsadores, podríamos abatirlo completamente. A esta altura encontraríamos en el asiento un cinturón del que está dotado la silla, para la seguridad. Imagínate para una cuesta arriba o cuando sentimos más vibraciones por el terreno en el que vamos a, a circular. Tenemos los salvarropas, tenemos los guardabarros. Los salvarropas los podríamos incluso ajustar a nuestras necesidades o gustos. Podríamos retirarlos del todo o bien utilizarlos para la aducción de las piernas, más distal o más proximal. ¿Vale? Se pueden ajustar. A ambos lados también justo donde están los, los salvarropas tendríamos las baterías que vienen en esta estructura vienen en telasón de litio como ya hemos dicho de 2 amperios y simplemente pulsando un botón vale podríamos extraerla al extraerla vamos a reducir lo mismo con la otra vamos a reducirla así en unos 2 kilos y medio quedaría plegada para el transporte de la misma unos 27 kilos más o menos si las queremos dejar puestas la batería por más comodidad, se quedaría en unos medio, Vale, bueno, aquí lo otro también de una cestita para que podamos llevar nuestras pertenencias, móviles, bolsos, hemos comprado algo, o vamos con el cargador encima. Y por último tenemos los reposapiés. ¿Qué pasa con los reposapiés? A la hora de acceder a la silla nos van a, a impedir, va a ser inaccesible realmente. Entonces trae la opción de una pletina, que simplemente retirándola... Se va a batir completamente, entonces yo el acceso a la silla ya queda plenamente cerca y ya solo tendría que ajustarla, encajarla y ya estaría. ¿Vale? Bueno, en cuanto a cargar la silla, como casi todas, lleva unos cargadores muy sencillos, corriente alterna y con corriente continua y se cargaría desde aquí, desde el mando. ¿Vale? El mando también podríamos retirarlo. Lleva simplemente un ajuste para que lo encajes y lo dejes en el... Si lo quieres más alto, si lo quieres más cerca o más lejos, ¿vale? Y bueno, vamos a plegarla. Aquí vais a tener, igual que la pletina donde hemos visto en el reposapié, aquí tenemos dos. Y vamos a juntarla, ¿no? Se, se acercan. Se acercan un poco, la hacemos el plegado levemente, podremos hacerlo en el orden que queramos, ¿vale? Esto ya al final va a ser cuestión de costumbre cuestión de rutina. Entonces, plegamos un poquito, nos aseguramos de que los salvarropas no nos van a, a impedir en el plegado y ya simplemente la vamos a dejar caer, ¿vale? Al principio, como todo, pues va a ser, va a ser coger... Eso, costumbre, o ver dónde va a ser más rápido, prevenir los, los fallos. Bueno, ahora que tenemos aquí, ahora que ya la tenemos aquí, vamos a plegar el respaldo, ¿vale? Y ya simplemente, asegurándonos que la rueda delantera hacia los lados para que no se absorbe, simplemente ya haríamos que hiciera el el compacto y el reposapiés sin miedo la vamos a levantar y vamos a acceder a la patilla con la patilla lo que vamos a hacer es sin miedo por si tuviéramos que coger además algún accesorio o algo ¿vale? se va a dejar esa. se va a quedar de pie sola entonces ya pues abriríamos el maletero cogeríamos otras otra bolsas bueno lo que hiciese falta Inclusive si la quisiera mover, la volvemos a retirar y desde esta misma podríamos acceder a la silla, ¿vale? Vale, en la parte trasera de la silla dotamos de dos motores. Como hemos dicho antes, tienen 250 vatios. Estas palancas lo único que van a hacer es la acción de desembragar el motor. Veis que si las pulso, tengo la capacidad de empujar la silla y que las ruedas estén accesibles, ¿vale? vale en caso de seguridad, de quedarnos sin batería, esta opción siempre se va a activar estando la silla en apagado, porque si no, la silla no reconoce el cambio y le puede dar fallos y no, y no activarse. Y aquí también, además, tenemos los dos antihuelcos que vienen incluidos, que podríamos alargar en altura, ¿vale? Para estar más cerca o no del, del suelo. Vale, por último, la electrónica del, en el mando, en el mando de control. Veis que pulsando aquí tenemos ya el encendido, tenemos dos indicadores, uno es la velocidad y otro es la batería. vale Se van a ver los cuadraditos rellenos del color verde conforme más velocidad haya o más batería tengamos, pero que además nos lo recalca en un porcentaje para que sea más exacto. Las velocidades simplemente se modifican en estos pulsadores, flechita hacia abajo vamos a reducir la velocidad y flechita hacia arriba vamos a aumentarla. En cuanto al altavoz, vamos a contar de una, un sistema de alarma una especie de, de bocina en la silla con la que podríamos advertir a algún usuario o bien que nos localizaran. En el menú, bastante intuitivo, vemos primero el idioma, que lo señalaríamos bueno, en cuanto a nuestras necesidades. Tenemos el sonido desactivado, pero si también quisiéramos podríamos activar una voz para sonido que nos daría la bienvenida. Nos diría si tenemos algún problema o fallo en ruedas, motor. El sonido lo dejamos apagado en principio. Tenemos un apagado automático que cierto tiempo transcurrido después de que se haya quedado encendida la silla, se nos apaga. Si nos acostamos, la dejamos en algún sitio aparcada para que, para que no consuma la batería. vale, La tenemos activado igual. En los modos de conducción vamos a tener tres opciones, que serían el normal, el Sport... Que va a consumir un poco más de batería y la velocidad que varía entre 5 y 7 estaría en este caso a 7 al máximo. Y el eco va a ser más óptima el consumo de la batería y además va a utilizar una, eh, la velocidad más, más, más bajita en 5. Y la opción del brillo y la ficha técnica, ¿vale? La ficha técnica, por si necesitáramos de datos de la, de la SIA más específicos, número de serie u otras cosas. Y en el brillo, pues, adecuado a, la, a como quieras verlo, el brillo de la pantalla. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado y que estéis atentos para el siguiente.